Buenas noches amigos y bienvenidos a la cuarta ronda de, de la Funny Cup que en esta ocasión se desplaza a Alemania al, al circuito de Lausitzring que vamos en su versión corta en su versión short, y en la que hoy se va a disputar por pues, eso la, la, la cuarta ronda de esta Funny Cup. Esperamos que os guste. Hombre, vamos a Rubén. Bienvenido, siempre fiel. <risa> Macho, eres el primero. Da gusto tener, <risa> tener espectadores como tú. Y, y nada, pues como os decía, eh, cuarta prueba. Ya hemos pasado el ecuador de, de. Del campeonato. Y ahora aún quedan unos minutillos de quali, que vemos que están ahí los pilotos bueno con esa toma de contacto inicial vemos ahí a luis peixoto que ya ha marcado un tiempo de 1 25 en... pero eso se puede bajar ¿eh? hemos visto en, en las leaderboard. boards hasta 1.24.9, 1.24.8, o sea que ahí hay margen de mejora bastante la verdad. De momento tenemos um, 18 pilotos en pista. Vamos a ir viendo si van entrando más. más pilotos. Recordad que, que está la inscripción llena. Eh, aunque bueno, aunque luego eso no se refleja luego en carrera, luego al final de los 32 del tope, pues eh, han estado la semana pasada fueron 26-27, que es una un, muy, muy muy buena plantilla. Eh, parrilla, perdón. Y bueno, pues nada. Eh, si queréis vamos a ver cómo, cómo está el tema de.. De tiempos. Epa, ups. Todo negro, vale, y ahí tenéis eso. Es lo que tenemos ahora mismo en Leaderboard. Y como os decía, pues tenemos precisamente casi todos los que veis aquí en Leaderboard, bueno, casi todos, no todos, absolutamente. Estos 10 pilotos eh, están inscritos en esta Fanny cap Y como veis, pues eh, el argentino terminando, pues tiene ese tiempo de 1.24.8.82 y nada, muy muy cerquita, menos de media décima. Raúl Racoyote y también nada, menos de una décima, Rob Rob digo Troitas ya en 1.25.2, Jorge Hernández 1.25.3, casi 4. Peixoto en 1.25.6. Que bueno, que el tiempo que está marcando ahora es un 7 o sea que él está más o menos en su tiempo. Rafa Dinicu que, que debutó en esta fanis la semana pasada en Monza, 1.26.1. El portugués Núñez, 1.27.4.9, casi 5. Y Marcos García 1.27.6, y, y nada, muy cerquito también. José María Villegas de Goma quemada. Un saludo por aquí, por, por cierto. Para nuestros amigos de, de Club Goma Quemada. Y, y bueno, pues ya vemos por dónde pueden ir un poco ¿no? los, los tiempos. Vamos a ver si de momento siguen 18 pilotos. Tenemos ahora mismo. Bueno, ha marcado vuelta rápida ahora. Con un 25-6 eh, Rob Rob. Más o menos sobre el tiempo que él tenía. 1.24.9, casi 1.25. O sea que Rob todavía podría bajar un poquito más. Eh, hombre, bienvenido. Bienvenido, Bauer. ¿Qué opinas de la BMW GT3? Dice Rambete. Hombre, pues es que mola mucho. Mola mucho. Yo, si los viernes por la noche no tenéis nada que hacer, yo os diría que os apuntéis a la, a la, a la Open. Ahora. Luego pondré algo de información, bueno, y para que veáis el, bueno, lo podemos poner ya, qué narices. Vamos a poner información sobre la, sobre la nueva Open. Vamos a ver si encuentro los botones. Vale, ahí tenéis la, la información de la nueva Open. Empezará el, el, dentro de dos semanas, el 14 de mayo. Pero la semana que viene tenemos eh, la prueba de test, ¿vale? Bueno, eh, eso es, eso, eh, Rubén, es culpa vuestra. Subís el nivel, macho. <ríe> no, no es una. Realmente es el, el concepto inicialmente la, la Open que nace como copa de entrada. Corre Machuca, ojalá, tío. O sea, Machuca lo tenemos ya prácticamente aterrizado. Le falta, Franz, si me ves, cómprate ya el monitor. Le falta el monitor, ya, ya está en su nueva casa instalado. Ya vuelve a ser persona. Y vamos, yo espero que dentro de poco le tengamos. Bueno, al turrón, eh, pues eso, la nueva Open, aquí la tenéis, con los eh, BMW M6 de GT3, eh, formato 40 minutos, setup fixed, combustible eh, por 2, de caste por 4, eh, 40 puntos de incidentes y un mínimo de 75 de reputación. Y ahí tenéis el calendario: Hockenheim, Race Room, Raceway, Suzuka. Eh, Sandboard, Portimao y Sepang. Y el test en Laguna Seca. ¿Vale? Eh, Echale un ojo, ya sabéis el procedimiento de siempre. Inscribiros en SRLX y después vais a, al Discord de race de Room, de spain y os inscribís. Y nada, eh, viernes a las diez y media. O sea que yo para mí esto es un... Me parece súper chulo, ¿eh? Con este coche que además... Eh, mola mucho y que dentro de los GT3 pues como dice Rubén que al ser una Open bueno, pues, pues no es el, no es de los más complicados y, y yo creo que es asequible. Bueno, aún quedan dos minutos de prácticas, vamos a volver a, a carrera, a circuito. De momento sigue 18 pilotos en pista, no entra nadie más. Recordar que pueden entrar hasta hasta que, te, o sea, hasta durante la quali. Yo empecé a reír en febrero y soy rookie todavía, Joder, pues Rubén, tú para ser rookie se te da bien, ¿eh? Te bien, tiene, sí, sí, sí. Bueno, pues como decía, pues en pista tenemos ya a Rob Rob, a Tony Santa Clara, actual líder del campeonato, luego repasaremos la clase. A pichotto Racoyote, JC Camaño, a los italianos Muquieto y de Luca, a Pedro Ramos, a Oliver García, de Canarias, José María Villegas de Humada quemada como decía, el portugués Nunes, también a Grigorio nietzsche al Bosnio Benjamín Chicac, a Marco Fernández, a Diego Troitas de, de Galician Team. A Luis Artiles también del Team Canarias, Guillaume Jorca y Jorge Hernández. De momento estos 18 pilotos son los que están ya dentro. Muchas horas de juego de conducción previamente con mando. Bueno, por ahí se empieza, ¿no? Todos hemos empezado un poquito por ahí. Bienvenidos. Uy, bueno, mala gente, bienvenido Tinker think, Talan, jajaja, y Max Cervo, Max Cervin. Y, y bueno, pues ya ya queda menos para que termine esta práctica que empiece en las hostilidades, porque esto de momento estamos dejando que empiece bueno acaba de entrar al server Chermi, el terminando de res Resin segundo en el campeonato y que bueno que que se, que se está mostrando como dominador absoluto de, eh, de esta Fanny en la primera en la primera manga pero en la segunda siempre eh, tiene un poco no tiene un poco de mala suerte y, uh, y acaba, uh, eh, acaba acaba llevándose el gato al agua el gran Tony Santa Clara que está la verdad que este campeonato bastante, bastante, bastante fino bastante fino así que, que bueno, pues eso eh, vamos a ver si vamos a ver si Chermi si puede puede hacer una segunda manga a la altura de la primera, que se apriete la cosa por arriba, en la clasificación general, y que se empiece a poner un poco nervioso Tony, porque Tony se hace clara, la verdad, que joder, macho. No es que lo esté teniendo fácil, pero vaya. Se la está llevando de calle, se la está llevando de calle, de momento. Y bueno. Bueno señores, pues lo dicho, se acaba se acaba la práctica, salimos a Quali, 15 minutos y, y se pone la cosa seria. Vamos a ver, de momento tenemos ahí en pista al terreno Mateo Muquieto, que la verdad que nos está regalando unas luchas espectaculares todos los jueves. Con Tony Santa Clara. Tony tiene que estar ya hasta el gorro <risa> de este italiano. Pero bueno, la verdad que, que nos, ha, nos han regalado muy buenas luchas. Bueno, pues casi todo el mundo en pista. Eh, creo que está todavía en box. Chelmi todavía no ha salido. Y el italiano Oniche tampoco ha salido. Pero bueno, todos los demás están ya. Oliver García tampoco, por lo que veo. Pero todos los demás están en pista. Ahí tenemos al gran Tony. Vamos a acompañar. A ver cómo evoluciona Tony. Que como os digo, pues el líder provisional del campeonato. Transcurridas tres pruebas. Como decía, ya hemos pasado pues el ecuador ¿no? de, de este campeonato. Ya estamos en la cuarta prueba. La semana que viene ya nos vamos a Watkins Glen Y a la siguiente. Eh, ya fin de fiesta en Macao. Esa esa puede ser espectacular esa puede estar fina fina esa carrera vamos a ver bueno pues Tony va a empezar su vuelta vamos a acompañarle ahí vemos el interior del Audi TTRSVLN VLN del Gran Tony Santa Clara del Ultra Manager Cacahuete Team Oreca como veis eh, por este circuito si no lo conocéis tiene una toda esta zona inicial muy revirada, luego esta larga recta que ahora se abre hacia la izquierda con la curva que sabiamente nuestro admirado modes bautizó como la curva freestyle, nadie la hace igual. Bueno, vamos ya, vamos a hacer el primer sector con, con 27-4 ya nos vamos a esta recta que cierra el segundo sector 55 50.55 perdón y ya estamos eh, prácticamente en la parte de atrás de la recta Giro a derecha luego está otra horquilla a izquierdas ya nos dirigimos hacia recta de meta como veis una recta amplísima super ancha aquí no va a haber problemas para adelantar en la salida de la curva Vamos a ver qué, qué primer tiempo marca Tony. Bienvenido Raúl. Bienvenido Kovac. Y marca 1:26:5. 5 eso todavía eso es muy mejorable. Es muy mejorable. Vemos que, que Diego Troitas de Calisantín ya ha marcado 1:25:5. Eso ya, ya hemos visto. Rob Rob ya ha bajado de 25, 24:9. Esto se acerca a esos tiempos que hemos visto en Leaderboard. Peixoto acaba de marcar 1,25-3. Vamos a ver, Chermi. ¿Qué pasa con Chermi? Vamos a ver, terminando cómo se desenvuelve en esta primera vuelta. Va a pasar por meta. Vamos a ver en cuánto para el crono. 1,25-1. Eh, 1,25-2, casi 1,77. Segunda posición, a más de dos décimas y media de Rob. Pero vamos, eso lo hemos visto el. Ya digo, el leaderboard, y. Chermi puede recortar perfectamente esas dos décimas. Bueno, siguen 18 en el server. Parece que hoy nos vamos a quedar un poco más en familia. Bueno, vamos aquí a enfocar a Guillem. Como veis, esta skin la verdad que se repite mucho. Y, y es que es normal, porque tiene toques naranjas y eso siempre ayuda. Bueno, viene mejorando. Eh, su tiempo, Guillem. Ha marcado un 97.8, alejado de, de la pole. Pero bueno, el objetivo muchas veces de los pilotos que debutan es familiarizarse, hacerlo lo mejor posible, no tener problemas y disfrutar mucho. ¿no? Y, y Porque ya habéis visto en todas estas carreras anteriores que hay luchas por todas partes, no solamente en la zona de arriba. Y se puede disfrutar grandemente de, de, una, de, una, de una buena carrera. Bueno, aquí vemos. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo le ha pasado! No sé quién era, pero la pasa como un avión. Vamos a ver, JC Camaño del Galiciantín, compañero de Diego Troitas. Aquí le vemos afrontando el cierre del primer sector. Aquí tenemos 27 8 a más de. de casi nueve décimas de, de ese tiempo. De Rob de 1.24.909. Ahí tenemos a Camaño. Vamos a seguirle a ver si le traemos suerte al piloto gallego. Bueno, Recordar que el segundo sector estará por 55 más o menos. Termina la recta. No, perdón, 50. 51 para Camaño. Bueno, va a entrar en la zona revirada del final tenemos esta skin no sé si es la que llevaba antes o la ha cambiado pero muy bonita también por cierto hace la horquilla bueno y ahí está entrando ya a la zona a la zona de meta y vamos a ver en cuanto para el tiempo camaño ahora que es de momento es p16 qué tiempo hace 1.27 de 2 eso se aupa hasta la decimotercera posición bienvenido a artiles Luis Bueno Pues nada, como decimos, siguen esos 18 pilotos en parrilla, cuando quedan ya transcurrido un poco poco más o menos, casi la mitad de, um, de esta Quali Aún yo quiero ver más salsita Yo creo que, que, que por arriba se tienen que apretar las cosas Aunque Piso, la verdad que está mejorando ya está en 1.25 25 20, eh, en muy buen resultado para el piloto gallego. Y Chermi. De momento parece que anulado el tiempo, ¿no? No le vemos ahí. Marcando tiempo. Gregor Iniche, que estaba decimoquinto. ¿Qué tiempo hace? Para el sector. Nada. No ha no, no, marcado tiempo. Guillem sigue decimos octavo. viene mejorando sus propios tiempos vamos a ver si puede tiene muy la verdad que está empatado no eh, con marco fernández parece según indica pues ahí, la, la, la torre de clasificación que tenéis a la izquierda 279 de los dos me parece muy extraño tanta precisión pero bueno lo que marca la torre bueno vamos a ver si es capaz de mejorar ese tiempo y adelantar sí señor muy bien por guillem ha hecho un buen recorte, casi 8 décimas, 1.26.9. Se Upa hasta la decimocuarta posición. Tony Santa Clara poco a poco va subiendo. Ya está P6. Vamos a ver cómo cierra este primer sector, Tony. Bueno, bueno, bueno, muy cerquita del mejor tiempo, 8 milésimas. Aquí en la freestyle, abriendo el segundo sector. Bienvenidos, Irrelu. Ponte cómodo, que llegas a tiempo. Estamos en quali y dentro de nada empieza la carrera. Vamos a ver dónde qué, qué tiempo marca. presunto sector. 49.8 dos decimitas por detrás. del mejor tiempo, pero bueno, suficiente no para, para, para ascender unos cuantos unas cuantas posiciones. Bueno, y ahora la curva a derechas. Nos dirigimos hacia la horquilla final recta de meta y vamos a acompañar vamos a subir al cockpit con tony a ver si le traemos suerte al ultra manager y para el tiempo 1.25-4 ha subido un, un puesto bueno no mucho pero bueno muy bien por tony bueno chermi ya vemos que se ha hecho con la pole provisional 1 24 8, 73. efectivamente estos son los tiempos que había marcado el piloto argentino el líder board durante la semana y nada nada por 36 centésimas le ha levantado esta pole de momento a rob que, que bueno lo vemos ahí evolucionando que va a hacer un nuevo intento bueno quedan 5 minutos y medio perfectamente dos vueltas por qué no tres se pueden dar todavía vamos a ver si rob es capaz de mejorar, de mejorar estos tiempos. Vamos a ver. Pues nada, 1.24.909 no no no mejora su propio tiempo, sigue sigue a la, a la misma distancia. Ah, hombre Jordi, Jordi Audet, otro fiel del canal, bienvenido. Ponte cómodo. Nada nada, quedan cinco minutos de y tenemos ahí en pole, por supuesto, al Gran Chermi de Virtual Racing Girona. Un saludo por aquí desde aquí para los amigos de Virtual Racing Girona. Vemos que acá se ha acabado de a la cuarta posición pero Ramos con un tiempo de 1.25-3. Se está apretando mucho, ¿no? En, en, del tercero al sexto, séptimo. Están todos ahí en dos decimitas Hasta el séptimo, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Entre Peixoto diego troitas hay dos décimas es nada hoy hay votaciones claro ahora las pondremos ahora las pondremos las votaciones si os gustan pues os daremos votaciones además hoy como no hay ha habido un poquito de baja en los pilotos faltan faltan algunos pilotos pues los iremos hoy van a poder estar todos me parece a mí de hecho estoy preparando la lista para que estén todos y podáis votar a, ¿a quien creéis que va a ser vuestro... O es sea, el mejor piloto hoy, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Echo de menos a mi tocayo Enrique González. Pero bueno. Nanquitos, bienvenido. Y Jason 55, también bienvenido. Vamos a ver quién me falta. Oniche. Bueno, Oniche no lo vamos a me falta alguno, Jorge Hernández. Me falta, lo añadimos. Pero ya estarían todos. Bueno, vamos a preparar aquí la encuesta para la ponemos en cuanto en cuanto empiece la carrera. Y bueno, pues ahí tenéis terminando pole provisional cuando quedan dos minutos. Seguido muy muy cerquita. Por Rock Rob de zona de carreras y el cacahuete Peixoto cerraría ese, ese podio inicial virtual. Cuarta posición para Pedro Ramos, Raúl Coyote allá a media o décima. Tony sentacala la sexto, ha vuelto a perder la quinta posición. Tony Diego Troitas de Galician Team también a media décima. Y ya mal distanciado Jorge Hernández y a más de un segundo pues ya tenemos a Núñez, Alessandro, De Luca y Mateo Muquito. Se me hace muy extraño ver a Mateo Muquito tan, tan atrás. Igual es que no ha entrenado lo suficiente este combo. Ojo que Chermi viene ha marcado el mejor tiempo en el primer sector. Viene en morado, aunque en el segundo no tanto. Vamos a ver si es capaz de batir su propia marca. Que recordamos un 1:24.8. Vamos a ver, Chermi. Bueno, pues sí, señor. Ha bajado... Bueno, ha bajado el segundo sector, pero no ha sido suficiente. Buenas noches, Oliver García, del Team Canarias. Dice Jason Willy, gas al ferro. Claro que sí, gas a tope. Hay que pisar la tabla. Bueno, pues un minutito y medio. Estas son las últimas posibilidades ya para todos de marcar un, De mejorar sus tiempos. Vemos a Peixoto, que está intentando... Hacer lo propio, de momento no lo consigue, pero bueno conserva esa tercera posición. José María Villegas P17 también va a cerrar vuelta. Recordar que tiene un tiempo de 1:27.5, vamos a ver Villegas si es capaz de, de mejorar y así lo hace 1:26.5 ahora, bueno pero se mantiene en la misma posición y bueno. Pues ya los pilotos, pues terminando, ¿no? Sus, sus, sus últimas vueltas, sus últimos metros. Aquí vemos a Pedro Ramos, que ostenta la cuarta posición. Vamos a ver, Pedro. Aquí le tenemos. A ver si le da tiempo a llegar. 34 segundos. Yo creo que sí. A ver si Pedro... Bueno, pues no, no le da tiempo. Ahí tenéis. Pues mira, suerte, suerte para ti también, Oliver, y a todos los pilotos. Bueno, pues pole para... Para Chermi con 1.24.8, Segunda posición Rob. Tercero peixoto Cuarto Pedro Ramos. Quinto Coyote. Sexto el ultra manager Tony Santa Clara. Séptimo dio Troitas. Jorge Hernández. Octavo. Noveno Mátimo. Quieto. Décimo Núñez. Eh, De Luca un décimo. P12 Camaño. Décimo tercero Oliver García. José María Villegas a continuación. Benjamín Chica. Décimo quinto. Décimo sexto. guillem yorka Oniche décimo séptimo y cierra en 18 posición Marcos Fernández. Pues estos son los 18 pilotos que hoy van a van a disputar esta esta cuarta ronda en y Ring, como recuerdo que en su versión short. Y. y bueno, pues vamos a aprovechar si, si os parece que el world map Repasamos la clasificación de Del campeonato. Vamos a prepararla en un segundito. Y a continuación, pues, eh, os ponemos, si queréis, la encuesta. Bueno, pues ahí veis, transcurridas tres pruebas, líder y, y con casi con 29 puntos. Es Tony Santa Clara, eh, desde luego el ganador, de, por definición, de las segundas mangas. Eh, le sigue C. Terminando con 118, que es, por definición, el ganador de las primeras mangas, pero con muy mala suerte en la segunda aunque ya la semana pasada ya fue algo más normal. Tercero, Alejandro Tomeno, que hoy no está entre nos con nosotros. Cuarto, Alessandro De Luca, 84 puntos, con 70, Pedro Ramos. Diego Troitas, sexto, muy cerquita de Pedro. A 5 puntos, Raúl Racoyote. Octavo sería Rob Rob. El Cacahuete, Peixoto, noveno, con 56 puntos. Con 53, Top 10. lo cerraría Mateo Muquieto. Rubén Márquez, 44 puntos. Pedro Plaza, 13. Posición con 41. El Bonio Chicac con 37 en P14, P15 para Camaño con 33 y ya más distanciado. Marcos García con 16. A continuación, bastante más distanciados ya con, con menos puntos. Xavi López, Enrique González, Somera Villegas, Rafa Dinicu, sería top 20. A continuación, Subirats Luis Artiles, Rasta Racing, el francés Martot, Sergio Núñez, Gregorio Nietzsche. Felipe Farinaki, River García, Paco Dones, Ángel Carrillo y Guillem Yorca. Bueno, pues esta es, es la clasificación y como os decía este es, es lo que nos queda de calendario. La semana que viene eh, transcurrirá eh, esta Fanny en walking Glen, el, el, bueno este circuito que, que, que se ha incorporado recientemente a Race Room, y claro, me parece espectacular y la última prueba, eh, cómo no, en, en Macao. Yo creo que puede ser una gran carrera y muy divertida si los pilotos saben tomárselo así. Bueno, volvemos a pista. Quedan 36 segundos. Y vamos a poner la encuesta. Vamos a ver nuestra encuesta. Competición. Vamos a ver. Pues ahí tenéis. Ahí tenéis la encuesta. La vamos a ir poniendo a lo largo de toda la retransmisión para que votéis eh, a vuestro piloto favorito, al piloto que creáis que se merece el título de piloto del día, al más rápido, al que haga los los más espectaculares, los adelantos más espectaculares, al que no sé, al que haga la mayor remontada, al que haga los mejores paralelos, al más limpio, a quien creáis. Vemos que ya eh, Rubén ha votado, muy bien, y como veis para votar hace como Rubén sin una admiración, vote espacio y el número que tiene a la izquierda cada nombre. ¿Qué queréis votar? Siempre Tony joder, pues yo también. Yo no voto porque está feo. Pero sí, aunque también tengo que reconocer que me tiran mucho Chermi. Pero bueno, bueno. Viene, se viene salida. Luego ponemos otra vez la encuesta. Y vamos a ver... Cómo salen estos pilotos. Seguro que vamos que como cohetes. 30 segundos tiene la culpa. Cuenta atrás. Yo creo que estarán ya todos posicionados en parrilla. Sí. A ver... 18 justo. Lo contado así rápido. 20 segunditos. Y venga, que queremos ya salsa. Recordar que la pole la tiene Chermi. Y segundo es Rob. De zona de carreras. Y vamos a ver. Luces rojas. Y esto empieza... Ya, ya, hombre, ya. Ahí estamos, venga, vamos. Bueno, vemos ahí pilotos por detrás abriéndose. Esta, la verdad que esta pista es ancha, no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, vemos ahí por detrás los primeros ataques. Pedro Ramos se ha hecho con la segunda posición. Ropa ha ido hasta la cuarta. Pisoto mantiene la tercera. Tony Santa Clara ya es, bueno, se la acaba de levantar su compañero de equipo. Tony Santa Clara ya es tercero. Bueno, lo de Tony es mucho. Peixoto ya he, bah, ha caído hasta la sexta. Ojo ahí. ¿Quién tenemos aquí? Pues, joder, Guillem, no me digas. Vamos a ver qué dice Race Control. Uf. Pues ha habido varios, varios implicados. Pues, esto es un circuito ancho. <risa> Vamos a ver, chicos, calma. Eh, acaba de empezar la primera manga, ya sabéis, 20 minutos. Y luego la segunda son 30 30 minutos con parrilla invertida para los 10 primeros y que yo creo que está la verdad que dando bastante buen resultado. El jamonero tiene el café. No sé. Bueno, vamos a ver. Todos hemos sido novatos. Y bueno. Mientras vayamos aprendiendo y mejorando. Pues todo está bien. Bueno, pues por detrás aquí vemos la lucha entre coyote. Y Peixoto, muy cerquita también Diego Troitas, madre mía. De momento Coyote viene recortando milésima milésima a Peixoto, pero no va a ser suficiente para nuestra esta primera curva meterle el coche. Ojo que por detrás también están los italianos persiguiendo a Troitas, Raúl Coyote sigue... Hay muy muy muy muy pegadito a rebufo de Luis. A ver la partida con tranquilidad, a ver qué pasa la segunda. Bueno, pues una pena Guillem. Vamos a ver si, si Palmazo me bat no batada joder Bueno, dice Rubén que desaprochado está este circuito sin el ayotobal. Ah. Pff. Pues sí, vamos a ver si Ray Room, visto el éxito que está teniendo el, el oval de Daytona que metieron, la verdad que ya que llevará un año, ¿no? Joder, yo creo que se pueden animar a eso, a, a meter más otros circuitos ovales, ¿no? O triovales, que sería más, más bien en este caso. Ya, yo creo que puede dar mucho juego y, y hacer cosas diferentes, ¿no? Imagínate un campeonato de esto así, más rutero, pues meter un oval, bueno, pues, pues sería diferente, sería divertido. Y bueno, pues eh, vamos a repasar un pollo cómo está la clasificación. Y como dice Guillén, a ver si es la segunda. Eh, está la cosa más tranquila, va la cosa mejor. Bueno, porque ya como comentaba, no ha terminado. Marco Fernández también. uff ostras, cómo va. De momento no le marca daños de motor ni nada. Eh, P16 para Unice, el italiano. Ahí tenemos a JC Camaño, quinta posición. Jorge Hernández, que ahí le vemos en lucha ahora mismo con José María Villegas, 13 y 14 respectivamente. Bueno, pues José, José María Villegas, 13, 12, Benjamín chicac Oliver García, del Team Canarias, ahí le tenemos P11. Sergio Núñez, cerrar el top 10, también vemos que lleva un impacto bastante potente en el morro. A Núñez sí que le marca daños de aerodinámica frontal. No sé hasta qué punto eso le puede perjudicar en su... Bueno, es que no lleva el paragolpe delantero. No sé cuánto le puede perjudicar en, en su ritmo. Alessandro de Luca, literalero P9. Su compatriota Mateo Muquieto sería octavo. Diego Troitas, P7. A la persecución y a la caza y captura de Coyote, que sería 6. Peixoto, P5. Pues un poco ahí aguantando a todo este personal que lleva detrás. Rob Rob cuarta posición recordad que salía segundo Tony Santa Clara tercera posición ya apuntando maneras de lo que del resultado que puedo tener Tony eh, pero Ramos en P2 también bueno es un resultado de Pedro y Chermi pues como siempre pues ahí lo tenéis el piloto de virtual Señorona. primero 1.9 casi dos segundos y nada ah, sí si, la, si nada lo impide, si la metrología no lo impide, pues pues tiene pinta que esto va a ser otro paseo militar de, de Terminando. Bueno, eh, vamos a poner de nuevo la encuesta. Ahí tenéis eh, para votar. Bauer, votame. ¿Quién crees que va a ser el piloto del día? El mejor piloto hoy, visto lo visto. Aún queda mucho, porque queda la segunda manga. Si queréis, pues votamos más adelante. La verdad que a lo mejor es un poquito pronto ahora. Pero bueno, ya sabéis. Si una admiración, bote, espacio y el número. Si queréis votar a Oliver García, pues sin admiración, bote, espacio 13 o si queréis votar a no sé. A ver, a aquí tengo aquí a Marcos Fernández, pues sin la admiración, bote, espacio 11. Bueno, no está menos. Es que es que no está porque no está corriendo. nos ha presentado. Ha hecho un, un no show. Pero Bauer, tienes que votar. Tienes que votar. Si quieres no votes ahora, vota si quieres más adelante. Vamos a quitar la encuesta. Pero sí sí, han fallado bastante, bastante pilotos hoy. Y bueno, pues de momento, el lucha por detrás. Más adelante, pues vale, perfecto. Es lo lógico, por otra parte. Bueno, pues ahí tenemos Camaño y Villegas. Troitas y Raúl Coyote. Aquí lo vemos luchando. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ahí! ¿Qué ha pasado? Se ha salido. Se ha salido Troitas, parece. Sí, vamos a ver si podemos. A ver si lo hemos pillado. En la repetición. Vamos a ver, ahí tenemos a Camaño y Villegas. Luego cambiamos las cámaras. Vamos a ver. Aquí estaba Troitas que iba adelante. hacia paralelo ahí con Coyote y, como digamos, pues iba, iba por lo verde Troitas. Bueno, pues Coyote que se ha despegado un poquito de Diego. Va poniendo distancia de por medio. Y siguiente parada, a su compañero de equipo en zona de carreras, un Rob Rob. Y por detrás, pues aquí tenemos este grupito también, con muchas luchas. A Sergio Nunes, Oliver García y Benjamín Chica. Ahí lo veis a los tres. Apenas décima y media entre ellos. Paralelo al canto. Vamos a ver, ahí aguanta Nunes. Oliver García acaba de adelantar. ¡Uh! ¡Nunes contacto ahí! Eso hay que verlo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Bueno, bueno, volver García. Pues la verdad es que se ha visto de perjudicado. Vamos a ver. La repetición. Aquí veamos cómo iban los tres pilotos. Eh, pues eso, muy muy muy juntos. Como en la primera curva. Ahí intentaban. Intentaba adelantar a Nunes. Y aquí a continuación adelantaba, pero ahí no sé si Nunes. No sé, eso habría que verlo. Vamos a ver si se presenta reclamación. Es un movimiento un poco extraño, un poco feo tal vez. Bienvenido David Dones, 95. Bueno, bueno, vemos contactos entre Nunes y Chicac. Nunes, la verdad, que está siendo un poco. Duro, vamos a decir, le vemos ahí en todas las peleas, pero bueno, de momento, Chicac, después de lucha se despega. Recordar que cada contacto cuenta, ¿eh? que, que al final hay un límite de, de 30 puntos. Y que ojo, ¿eh? que ojo que te vas fuera si superas el límite. Que entre off-tracks y contactos es muy fácil llegar si, si no se pone la debida atención. Bueno, pues ahí tenemos a Chicac ya a medio a medio segundito. El portugués. Y vamos a ver aquí por aquí. Coyote. Que está siendo cazado el coyote por el correcaminos. Por Rob Rob. Ya digo, compañeros de equipo en zonas de carreras. Dos decimitas. Están en el segundo sector ahora mismo. Se van a dirigir. Pues eso, hacia la recta de, de este segundo área. De, el trazado. Tres decimitas es nada vamos a ver si rob es capaz de, de poner nervioso a su compi aunque parece que el coyote está aguantando muy bien ¿no? el, la presión se dirigen hacia hacia la última curva de recta de meta vamos a subirnos en el coche de rob le tenemos seis décimas vemos que en este último sector pues Raúl le ha podido meter algo más de ventaja a su compañero de equipo y por detrás tenemos a Villegas con Oliver García, Oliver García que ha sido perjudicado con, en esa maniobra con Núñez. Con una pena para, para el piloto canario, vamos a ver si puede bueno pues remontar un poco cuando estamos más o menos a mitad de esta primera manga y si no pues bueno que le deseamos también suerte para, para la segunda bueno de momento por aquí la cosa más tranquila y ojo que aunque sigue la persecución entre rob y coyote pues vemos que a ver vemos que raúl se está acercando muchísimo a luis peixoto ojo ojo ojo vemos la distancia esas 4 o 5 decimitas así que Raúl está ahora mismo como en un sándwich un poco luchando por cazar a Luis pero también luchando por no ser cazado por Rob, por su compañero de equipo vamos aquí con la última horquilla ahí tenemos a los 3 medio de segundito aquí parece que Va a estar complicado que le meta el cazo Raúl a Luis, aquí a, a la salida de la recta, a la entrada de la primera curva. Bueno, de momento... Bueno, aunque sigue, sigue ahí manteniendo la distancia. Y Rob, pues sigue ahí esas seis décimas. Vamos a ver quién por detrás, porque Jorge Hernández está ahí en paralelo con Benjamín Chikak. Con el bosnio. Jorge, que... Eh, yo creo que está más arriba, no, no lo tengo muy fichado en esta carrera. Y bueno, pues todas las luchas de momento no están siendo pues fructíferas para los pilotos, vamos a decir. Vemos mucha lucha, pero no, no, no se consolidan adelantamientos. Aquí vemos a Nunes perseguido por Oniche, por el italiano. Paralelo. Bueno, y ahí interior para Oniche. Yo creo que Sergio ha levantado. El pie claramente. Ya digo que, que le da daños de aerodinámica. Y la verdad que, que el piloto portugués es que está en todas, macho. <ríe> está en todas. Bueno. Jorge Hernández que sigue ahí a la casi captura del bosnio Chicac. Dos decimitas. Rascando, rascando, rascando. Dos con tres. Vamos a ver si Jorge... Puede regalarnos una lucha bonita y un adelantamiento con el Bosnio. Vamos a horquilla. Recta de meta. 2,6, 2,7. Nada, esto esto estos dos parece que mantiene la distancia. Tres décimas ahora. No, no, Chikak, aquí tiene mucha ventaja. Llegar aquí con tres décimas es, es garantía de que llegas primero a la curva. Ya lo tenéis. Efectivamente. Y bueno. Pues cuando ya hemos transcurrido pues casi 14 minutos vamos a dar un último repaso a la clase y ya nos centramos en el final de esta manga y como decíamos pues Guillén Yorca que no ha terminado Marco Fernández que tampoco le veo José María Villegas P16 P15 para Oliver García también Niche P14 Sergio Núñez, la ha adelantado a Oniche. P13. Ah, no, sería Camaño. Camaño. El gallego P12. Jorge Hernández, que sigue ahí con su persecución. Vamos a quedarnos con ellos a ver si nos dan. A... Aquí tenemos adelantamiento. Vamos, vamos, vamos, paralelo ahí en curva. Muy bien, estos dos pilotos. El Bosnio Chicac. Y Jorge Hernández, vamos a ver si Jorge, que ahora tiene la uh, no, la ventaja, era para las chicas, tiene el interior. A ver si le puede volver la jugada. Vamos a horquilla de recta de meta. Bueno, y de momento, chica que consolida, o sea, impide que consolide ese adelantamiento. deja posición para el Bosnio. Bueno, esa será la P9, la, P, la P10, la P9 Alexandro de Luca. Su compatriota muy quieto P8. Séptima sí posición para Diego Troitas. Opa. Rob Rob. Que bueno, no, que no, no se rinde. Sigue ahí detrás. De Coyote. Tres decimitas. Cuatro decimitas. Pues Coyote es P5. También muy cerquita. De Peixoto. Pero que Peixoto también está muy pegado. a Tony Santa Clara. Ojo aquí. También vemos ahí, ¿no? Duelos por equipo. Los, los dos de delante del cacahuete tienen. Los dos de atrás del zona de carreras. P2. Para Pedro Ramos, bastante distanciado, más de dos segundos y medio de Tony Santa Clara y líder a casi tres segundos, o sin el casi. Pues ahí tenéis al gran Chermi que va a cerrar otra vuelta más. Bueno, votar como siempre, la primera manga de, de Chermi. Y vamos a quedarnos con este grupito, ¿eh? que aquí se ve mucha salsita entre estos cuatro. Y como decía, no eh, cuatro décimas entre Luis y Tony. Otras 5 entre Luis y Raúl y 8 entre Raúl y Rob. Bienvenido Carlos Elena, bienvenido Rayo Mix, sentaros. Quedan cuatro minutos para terminar esta primera manga, pero en cuanto termine esta, comienza la segunda manga. 30 minutos con parrilla invertida para los 10 primeros y que la verdad que suele ser bastante interesante. ¿no? Bueno, pues vemos que Coyote ya está encima de Peixoto. Y que bueno, Tony pues ha aprovechado para poner un poco de distancia con su compi de equipo. Y Rob Rob, que bueno, ahí le vemos asomar por detrás con el audio azul. Intentando no perder comba de estos tres pilotazos. Nada, nada, nada. La verdad que Luis le está aguantando Le está aguantando muy muy bien el envite a, a Raúl. Durante toda la carrera. Vamos a ver por detrás qué hay. Bueno, pues Jorge Hernández que sigue con su particular duelo Con Chicac. No se rinde y eso es lo que hay que hacer. Por cierto, es slowdown para Oniche, para el piloto italiano. Quedan tres minutillos, dos vueltas y una más. Ahora, ahora, ahora sale mucho mejor. Hernández, ojo que va a tener el interior. Ahí tenemos el adelantamiento al bosnio. Muy bien, parece que ahora está cubriendo muy bien la posición Jorge, no la va a pasar como la vuelta anterior, que creo que fue en esta misma zona precisamente donde la adelantó y al final perdió la posición. Y sí señor, consolida esa P10. Jorge Hernández. Vamos a ver la repetición. Aquí tenemos el momento en el que se ponían paralelo ambos pilotos. Llegábamos a la curva a izquierdas en la cual tenía el interior Jorge. Adelantaba. Chica intentaba devolver la jugada, pero bueno consolidaba ahí perfectamente posición Jorge y se hacía con el top, con el top ten. Bueno y Mateo Muquieto que lo vemos ahí luchando con Troitas, ojo que de, de, detrás tiene también. Ups Troitas ahí ha tenido un pequeño una pequeña pérdida de control. Luego que también el que el que está detrás de Troitas es también el italiano Alessandro Di Luca. Bueno, de momento estos tres, pues luchando por la séptima posición que tiene ahora mismo Mateo, muy quieto. Pero bueno, parece que de momento se estabiliza la lucha entre estos tres. Volvemos al grupo de cabeza. Bueno, de cabeza. La lucha por el tercer cajón del podio, más bien, ¿no? La... Por lo demás parece todo bastante claro. Pues ahí tenemos, medio segundito entre Tony. Y Luis medio segundito para los cacahuetes y un poco más lejos ahí vemos asomar a los dos azules azul y blanco y azul y negro de zona de carreras Raúl Coyote y Rob Rob bueno bueno bueno bueno Luis Luis te. madre mía ¿pero es que es tu jefe de filas ¿Es que es el ultra manager? ahí echándole un par y bueno pues Diego Troitas que, que tiene encima de Luca una décima dos decimitas Ojo ahí que peligra, peligra la octava posición de Troitas y cuando quedan 37 segundos, pues nos vamos a acompañar a, a Chermi. Vamos a ver en esta última vuelta cómo transcurre plácidamente para el piloto argentino. 2 con 8 de ventaja sobre Pedro Ramos, ahí le vemos asomar con el Audi blanco y rojo. Buenísima carrera como siempre, buenísima primera manga. Del gran Chermi del piloto Argentino. De la escuadra virtual sin Girona. Y bueno, ya le quedan los últimos metros. Última variante. Y ahí tenemos al gran Chermi. Consiguiendo la victoria en la, en la primera manga. Otra vez. Pero no nos aburrimos de verle ganar, la verdad. Ahí bailando, dando las luces. Muy bien, segunda posición para Pedro Ramos también bailando. Llegan por detrás Tony Santa Clara y Luis Peixoto. Luego Coyote y Rob Rob. Marcelo Muquieto y Diego Troitas. Alessandro de Luca, P9. Jorge Hernández está entrando ahora a la recta de meta. Vemos por detrás asomar a Chica Yacamaño. Bueno, top ten para Jorge Hernández. Muy bien, ahí bailando, divirtiéndose, como tiene que ser, Benjamín, chica, un décimo, Camaño, ahí lo vemos detrás también, P12, Oliver García, ahí va llegando, décimo, tercera posición, Oniche, el italiano, décimo, cuarto, Sergio Núñez, pasa ahora con el coche destrozado, décimo, quinto, décimo, sexto, Villegas y Marcos Fernández, bueno, pues... Ahí veis con el coche bastante perjudicado, pero bueno, va a llegar, va a llegar. Vamos, Marcos, vamos a animarle entre todos. Hombre, Fran, bienvenido, buenas noches. Y vemos que Bauer ya ha votado. Y bueno, pues ahí pasa Marcos y cerraría esa decimoséptima posición. Recordad que en decimoséptima posición queda Guillem Yorka, que ha tenido un percance en la primera vuelta y no ha podido terminar. Vamos a ver si Guillem tiene más suerte y el resto también. Esta segunda manga. Vamos a ver, ¿por qué quién has votado? Bote 14. ¿Por Pedro Ramos? Pues sí, señor. Buen voto. Madre mía, qué fan de macho Nunes. Pues, eh, Oliver, reclama. Yo sé que es un follón, pero es eh, así... Eh, pues Nunes, pues, o Nunes o el que sea. Pues eh, aprenderá. Bueno, bo, eh, para votar al piloto del día, ya sabéis, sin una admiración, bote, espacio y el número. Franma, Fran, ¿quién, ¿quién crees que va a ser el piloto del día hoy? Pues si crees que va a ser, por ejemplo, Peixoto, pues espacio-bote. No, sino admiración-bote, espacio-10. O si crees que va a ser Chermi, pues, pues con el 4. Bueno, quitamos la encuesta. Ahí tenemos el resultado de esta primera manga. Victoria, como vemos, de Chermi, con un tiempo de 1.25.3. Que apenas se lee, la verdad. P2 para Pedro Ramos. Y cierra el podio Tony Santa Clara con un trabajadísimo podio. Tenía detrás, la verdad, a... A gente bastante consistente, ¿no? Como Luis, eh, como Raúl Coyote y como Rob Rob. Bueno, señores, pues esto ha sido la primera manga y mientras tanto, pues nada, volvemos aquí a explicaros la nueva Open. Ahí lo tenéis, la nueva Open Series con el BMW M6 GT3. Los viernes a las, 11 y ah, no, a las 10 y media de la noche, hora de España, para los que sois de fuera. Ya lo tenéis, eh, monomarca, el M6 de GT3, 40 minutos, setup fixed, consumo por 2 y de gaste por 4. Como siempre, la organización poniendo poniéndole picante a la cosa, una reputación mínima de 75 puntos, esto es súper importante, y un límite de incidentes de 40. Como siempre, inscribiros, aquí tenéis en regla de inscripciones, bueno, pues todas las instrucciones y, y las reglas y las normas, Pues si sois nuevos, os registráis. Y luego vais al Discord de Red Room Spain y os inscribís. Y nada, aquí todo el mundo es bienvenido, ahí tenéis el calendario. Y nada, empiezan dos semanas, ¿eh? O sea, tenéis perfecta.. Pero tenéis tiempo de si no tenéis el contenido pillarlo, aunque está, es de Starter Pack. Y da tiempo a entrenar. Tenemos el viernes que viene. No mañana, sino el siguiente. Un test en Laguna Seca. Y ya la primera carrera sería el viernes 14 en Hockenheim. Y como veis todos los circuitos, el grande, versión. GP. Ya está apuntado Fran. Muy bien. Muy bien. Fran no nos falla. Fran también es de, de verdad de los. De, de los constantes. Nada. Pues queda un minutillo. Vuelvo a poner la encuesta. Aunque ya lo digo, esta encuesta va a estar activa durante también la, la segunda manga. Votad a vuestro piloto favorito. O más que favorito al que pensáis que, que está hoy en un estado de gracia. Que está haciendo lo mejor. O que, yo que, sé, o que pese a que sufre mucho, lo hace muy bien. O que, se, o que adelanta mucho. O que, o que hace unos paralelos increíbles. Bueno, quitamos nuestra encuesta. Y... Y vamos a ver, aquí tenemos a Tony. De momento, los pilotos muy pocos en pista. Está entrando ahora mismo De Luca a practicar la salida, como estáis viendo. Muy bien, aprovechando ahí, pues, este, este, este, este, este warm -up, ¿no? para practicar. Vemos también a Marco Fernández ya con el coche reparado. Qué rápido trabajan los mecánicos ¿eh? de una manga a otra. Tenemos a Guillem. Vamos a ver si Guillem tiene suerte. Recordad eh, que de verdad que como decía el gran Juan Manuel Fangio, eh, las carreras no se ganan en la primera curva, pero sí, sí que se pierden. Hay muchas. Y es verdad. No vas a ganar una carrera en la primera curva, jamás. Y eso pues todos los pilotos deben tenerlo siempre claro. Bueno, vemos que nuestro amigo Jordi ha votado. Muy bien. Y señores, pues se acaba este warm map un minutito para empezar los coches posicionándose en la parrilla de salida recordar parrilla invertida vale así que vamos a tener a chermi saliendo en p9 a ramos eh, no en p10 p9 para ramos y p8 para Tony santa clara recordar que Tony santa clara está haciendo está haciendo durante todo el campeonato unas segundas mangas increíbles brutales Saliendo siempre, pues eso, el 6, el 7, el 8, el 9 y, y al final ganándolas. Bueno, Ariel, buenas tardes, noches, noches aquí, tardes en Argentina. Y nada, llegas a tiempo para ver la remontada de Tony Va a salir por parrilla invertida en P8, pero ya te digo yo que va a ganar. Y bueno, pues nada, luz verde... Ahí tenemos la salida, todos los pilotos abriéndose. Aprovechando lo ancho que es, que es esta recta de meta de Ring. De momento, de Luca, P1. Su a P2. Troitas, ahí lo tenemos, tercero. Y Tony Santa Clara, pues ya lo veis. Salida espectacular. P4. No, no, efectivamente. ¡Uy! ¡Camaño! Salida de pista de, del piloto gallego. Volvemos. La clasificación, bueno, como decíamos, Tony que salía octavo ya es P4. Ojo que tiene a Rob detrás. Pero vamos, Tony ya ha puesto el party mode, party mode. Y esto huele ya a lo que huele. Esto huele a que Tony va a adelantar en una vuelta 2 a, a Diego y se va a encontrar con su némesis en este campeonato con, con Muquieto. Luchará con él otro un par de vueltas y luego a por De Luca nada aproximadamente cuando quede 10 minutos pues será líder y tal y bueno eh, bueno chermi vemos que también de p10 ya es p6 vamos a ver si chermi hace ups hay contacto entre troy y muy quieto circunstancia que ha aprovechado santa clara y el gran tony para hacerse con la tercera posición bueno bueno brutal como siempre Qué zorro ese eh, de Tony, eh? qué zorro es. Ahí vemos cómo ha cazado. Ha cazado en el río revuelto, ha pescado, mejor dicho. Ojo que Muquieto va por Tony. Bueno, bueno chulísima esta vista aérea. Bueno, y Tony que ya está a dos decimitas, tres decimitas. De Diego Troitas, del piloto gallego. Bienvenido, JR Murcia. Y como dice Rambete, como dice Rubén, pues sí, Tony siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero hay que estar, hay que estar. No es fácil, hay que estar y luego saber hacerlo. Y Tony, pues la verdad que, pues eso. Ahí lo tienes, al gran Tony. Ojo aquí, paralelo, no, interior para Diego. Pero yo creo que lleva más velocidad Tony, pequeño contacto. Efectivamente, lleva más velocidad Tony. Grandísimo paralelo. Aquí les tenemos. Interior para Tony, aunque Diego parece que ha frenado un poco más tarde, pero no, no, no, no, no, no. Vamos, Tony, Tony, Tony, tony Tony. Y efectivamente. Tony consolida esa segunda posición. Bueno, riquísimo el adelantamiento de Diego. ¡Ojo que Diego! Se la devolver. Contacto con Tony que pierde el control. ¡Ups! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Que no pase ahí nada. Tony ha caído hasta la P4. Joder, es que tiene encima el, el santo de cara. hay pequeño contacto. Vamos a poner. La repetición a ver qué ha pasado. Aquí podemos presenciar el adelantamiento a Tony a la entrada del tercer sector. Aquí pensábamos que había consolidado realmente la posición Tony, pero no era así. Ahí frenaba mucho más tarde. Es que ahí parece que digo como que se lanza y, y bueno, y al final impacta en el vehículo de Tony. Yo creo que eso sería para, para que Tony lo, lo, lo reclamara. Y vamos a ver. Bueno, volvemos a, a la realidad. Vamos a dejar unas repeticiones. Y bueno, y Chermi P3. Bueno, bueno. Ya está bien que Chermi haga una, una una segunda manga a la altura de su nivel y a la altura de la primera manga. Y además, yo a Tony lo quiero mucho, pero yo creo... Si Chermi si gana por las dos mangas, pues se va a apretar el campeonato. Y esos 29 puntos que lleva Tony, pues en vez de 29 se quedan en 19, pues mejor para todos. Menos para Tony, claro. Y bueno, pues. Pues si Chermi tiene. Si Tony se la ha puesto delante a Jeremy, Va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir bastante. Bienvenido, Víctor. Parece que Diego haya perdido la referencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se ve que, que frena tarde. Se ve que entra muy, muy rápido. Ya. O sea, antes de entrar a la meta. Se ve que va muy lanzado, van todos más frenados y él no y yo creo que eso ha sido un fallo de, de referencia o que ha intentado apurar para para devolver el adelantamiento a tony y no, no ha podido ser pero sí sí sí que pinta eso como dice jordi bueno pues por detrás bueno pues aquí tenemos a, a los dos protagonistas de una lucha en la siguiente en la manga anterior que se repite aquí otra vez vamos a ver si esta vez oliver puede alejarse un poquito de, de Nunes, que parece que, que está siendo un poco, no agresivo, pero vamos a decir, intensito en todas las luchas que le estamos viendo. Aquí ahora mismo se hace con el interior, bueno, buenísimo adelantamiento ahí de, del portugués, bueno, parece que ha sido limpio, y vamos a ver si el canario Oliver García puede volverle. Ojo que le han tocado a Oliver, ¿quién ha sido? ¿Quién lleva por el drag? en yorka bueno, es que esa curva es súper complicada. ¿eh? Viro más a Muquito que lo tenía al lado y perdí vista a Tony. Es posible, como dice Ariel, que es eso, sea eso, se ha despistado o que estirase la frenada. Bueno, más luchas por detrás. Diego Troitas, que ha caído hasta la P16 luchando con Marcos Fernández. Pero bueno, creo que aquí la, la lucha vaya a durar mucho. Diego, yo creo que Diego Troitas es más rápido que Marcos. Aunque, bueno, pues Fernández le, le, le ha sabido tapar ahí muy bien. Hueco, y cómo está la cosa por aquí? Pues Rob a tres décimas del líder del italiano de Luca. Aquí vemos a Rob intentando, bueno, no hacer un paralelo, pero yo creo que simplemente es enseñarle el morro, decir aquí estoy. Pero ojo, ojo, ojo, ojo, ojo con Chermi que ya lo tiene encima. A Rob, y ahí vemos también a Tony. Bueno, bueno, bueno, bueno. Este, esta carrera promete ser muy, muy interesante. La lucha por la victoria va a estar muy interesante. Y por el podio. Cuatro pilotitos muy juntos. Vale que solo llevamos 6, 7 minutos de carrera. De momento, Jeremy ya se ha hecho con la segunda posición. Vamos a ver si puede consolidarla. Aquí en la freestyle, como veis, una curva que todo el mundo toma de una forma distinta. Rob pierde la, la, la, la tercera posición que ya es propiedad de Tony Santa Clara, vamos a ver si consolida. Vamos a ver ahí, vamos a ver si podemos ver cómo ha sido un poco esa entrada a la freestyle. Y aquí veamos cómo Chermi adelantaba a Rob y Rob aquí hace la curva de una forma muy extraña, hace el interior mucho mejor. Tony, ahí le veis de blanco y naranja y se hacía pues con la tercera posición. Bueno, pues volvemos a, a carrera. Bienvenido Tinker Catal, o perdón si no lo he pronunciado bien. Y bueno, pues Chermi está ya acosando de nuevo a su siguiente objetivo, en este caso al italiano Alexandre De Luca. Paralelo para los dos. Ojo que Chermi no ha consolidado ese adelantamiento, se ha acercado. Bueno, Tony el italiano la verdad lo ha aguantado muy bien ojo que se ha salido ha tocado lo verde de luca eso siempre es pérdida de tiempo cuando no ha de control tinker es más fácil pues tinker te digo si sí, es que a veces los nick es muy complicado y bueno pues Chermi que está volviendo a la carga de luca que está defendiendo muy bien el hueco bueno pero es que fijar lo que viene detrás ¿eh? es que ahí están los pilotos hay un grupito aquí en muy poco tiempo Vamos a ver si quitamos los, relati los relativos. Pues eso, en menos de un segundo, cinco pilotos. Joder. Muy rico. Bueno, pues Chermi de nuevo intentando el adelantamiento. Interior ahora para terminando. Que pues efectivamente al final consigue la primera posición. Y ahora Tony tiene que.. Ahora tiene, tiene que apretar. Tiene que apretar. Tiene que como mínimo adelantar a. A De Luca Para que para que a ver si no se le escapa a Chermi No, Chermiando está muy fuerte aquí Pues sí, pues sí, es que es lo normal Estamos viendo en todo el campeonato que hace unas primeras mangas acojonantes Y la segunda, pues la verdad que está teniendo mala suerte Porque no es porque la segunda manga sea peor Pero aquí, bueno, pues aquí estáis viendo Sale P10, siete vueltas Y ya es primero Pero bueno, ojo que, que De Luca viene muy fuerte ¿eh? No se le consigue despegar Y... Y Tony, pues también ahí detrás, pero es que está detrás Rob, está muy quieto, está Coyote, están todos, peixoto Fijaros que están todos en, en un entorno de, de segundo, segundo y medio. No, Chermi está brutal, Ariel. Chermi está brutal. Lleva todo el campeonato así. Y, y la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver si entre De Luca y, y el Ultra Manager y entre Tony pueden un poco poner las cosas difíciles a, a Chermi poco más de emoción, ¿no? Que aún quedan 20 minutos y queremos ver más luchas o ya la hemos agotado todas. Bueno, vámonos con Tony y con De Luca que están aquí un poquito más más atrás. Bueno y ponemos de nuevo la encuesta. Os recuerdo para votar. ¿Quién creéis que va a ser el piloto del el mejor piloto de hoy, piloto del día? Escribís sí una admiración bote espacio y el número qué pensáis que va a ser eh, luis artiles pues nada sin admiración bote espacio 9 por ejemplo bueno Poc bueno hay pocos inscritos no inscritos hay muchos ahí tenemos parrilla llena pero hoy eh, no se han presentado <risa> tenemos eh, la parrilla está llena pero pero no nos han presentado la semana pasada hubo 26 27 y hoy pues se han caído unos cuantos espero que no sea porque bueno la, la semana pasada fue un poco conflictiva en cuanto a incidentes y esperemos que no sea por eso esperemos que sea que que porque la gente pues, bueno, pues, tiene, no ha podido bueno volvemos con las luchas Sergio Nunes aquí lo tenemos en paralelo con Jorge Hernando luchando por la octava posición vamos a ver si Jorge es capaz de aguantar al portugués bueno el portugués la verdad que, que, que muy buscando el contacto muy muy muy al, muy a la chapa muy al besito y como decimos ojo ¿eh? porque la verdad que Sergio Nunes eh, ex, las tres primeras rondas creo que no ha terminado ninguna manga Casi todas descalificación por acumulación de puntos. O sea, que eso hay que tener muchísimo cuidado. Max Cervo, bienvenido. Max Cervin. Bueno, sigue la lucha entre estos dos. Guillem Yorka, pues ahí lo tenemos. p 10 ¿Está entrando en boxes o qué? ¿Qué me dices? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Guillem? ¿Va a cambiar neumáticos o algo? Bueno. Esperemos que solo sea vemos a Guillén efectivamente entrando vale vale haya pilotos que van a efectuar su parada bueno pues podemos aprovechar estas paradas para repasar la clasificación P18 Mateo Quieto Guillén Yorca, P17 recordar que cuando ha entrado era P10 Alessandro de Luca también entrando a repostar y a cambiar neumáticos Camaño P15 Marco Fernández 14 posición Sombra Villegas de goma quemada P13, duodécimo. Diego Troitas. Oliver García, del Team Canarias. P11. Oniche. Epa, el italiano. Top ten ya para él. Jorge Hernández, noveno. Benjamín Chikak, octavo. Sergio Núñez que hace nada estaba luchando por la décima posición, ya el séptimo. Sexta posición para Pedro Ramos. Sexta posición para Pero Ramos. ¿Dónde estamos? Que me pierdo. Sexto. Vale, ahora sexto, Luis Peixoto. Es que está entrando en boxe y se, se, se mueve la clasificación. P5, Rob eh, Coyote. Bueno, tercero, eh, Rob Rob. Segundo, Tony Santa Clara. Y primero, bueno, primero el Gran, terminando, acojonante. Que en tres vueltas ya la ya ha metido dos segundos y medio. A Tony, bueno, es que brutal. ¿eh? O sea, esto esto huele a, a masacre. De todos modos faltan por entrar todavía pilotos en, en box. O sea que esto todavía tiene que dar muchas vueltas. Bueno, de momento la vuelta rápida en este momento lo tiene, la tiene Tony Santa Clara con 1,257. Y la mejor vuelta promedio, ¿quién la tiene? 1,25700 sería Chelminando. Y en cuanto a consistencia, pues muy flojito, ¿eh? Todo el mundo, ochenta y tanto, 85, 89, cinco, ta, ta, ta. El más consistente con un 90-06 sería Tony también. Pero bueno, aún quedan 20 minutos, bueno, 15 minutos de carrera. Vamos a ver... Esta segunda parte... De esta segunda manga que tal transcurre después de las paradas en boxes. Muchos pitos pendientes de entrar... ¿Ha entrado Tony o qué? Tony es P4. No sé si es que tiene algún problema o okay, que okay, ha entrado. No, no, no, no ha entrado porque la distancia no, no, no es tan grande. O P2. Se está volviendo loco el. Ah, acaba de entrar Chermi. Acaba de entrar Chermi. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Terminando cambiando de neumáticos, entrando más pilotos por lo que estamos viendo y vale, entonces Ahí tenemos a Rob también entrando y entonces de momento a justo a mitad de carrera tenemos líder a Tony Santa Clara que no ha entrado todavía eh, escoltado por, por su compañero de equipo por el cacahuete Peixoto a un segundo y medio tercera posición para Benjamín Chicac ya más de 6 segundos, Diego Troitas a continuación, Oliver García quinto y José María Villegas, sexto. De todos modos, ahora mismo son eh, posiciones pues provisionales. Eh, Recordar que, que aún hay pilotos que no han hecho su parada. Os recuerdo que la parada no es obligatoria, es un, una parada que en función de la estrategia que cada piloto determine y el de caste, cómo maneja el desgaste y cómo maneja el consumo. Y bueno, vamos a ver dónde ha caído nuestro amigo Chermi. Ahí le tenemos en novena posición, tras incorporarse a pista, una vez que haya que ha repostado y cambiado de neumáticos. Y ahora las luchas están un poco flojitas. Bueno, tenemos a estos dos, compis de equipo, a Tony, ya pisoto, a los dos cacahuetes. media decimita, muy bien por, por, por Luis, desde luego, porque... Está muy muy muy cerquita de Tony. Vamos a ver la distancia desde la trasera de Tony. No, bueno, esta es la de Luis, perdón. La de la, la de Tony sería esta. Ahí vemos esas 6, 7, 8 décimas que tiene de ventaja Tony. Como dice Tinker, bueno, pues pues Tinker, pues sí, efectivamente, lo que tú dices. Eso es algo que todos los que jugaban room Repetimos constantemente, hacen falta eh, skins personalizables. Lo que pasa que es que es parte del negocio de Race Room, ¿no? ¿Qué es lo que te vende? Coches con skins. Y las esquinas, 29 céntimos o algo así. Claro, el día que abran la mano, ese negocio se le acaba. Pero ojalá, ojalá. Pues como dice Jordi. ¡Hombre, Tomenaco, bienvenido! ¿Qué tal? Como dice Jordi, pues Tony, sí, tendría que entrar. Tiene que entrar, y Peixoto también, a cuánto, a cuánto tiempo estamos, vamos a calcular, a cuánto está, terminando Está 29 segundos, casi 30, ¿no? porque vemos, Aquí está los cambios diferenciales absolutas, en vez de relativas, 30 segundos, 31, Tony acaba de entrar, puede ser, ahí está entrando Tony, pues vamos a verlo, vamos a ver si lo que dice, lo que decía Jordi es real, ¿Y ahora quién voto yo? <ríe> pues nada. Bueno, eso nos no recuerda que tenemos una encuesta en curso, ¿eh, señores. Bueno, una pena. Una pena que no hayas podido asistir. Pero mira, puedes votar. Tú no, puedes votar. Puedes votar a quien crees que va a ser el mejor piloto del día. Ya sabes que sin una admiración vote espacio y el número. que quiere votar? A Chelmi, pues sin admiración, bote espacio 4. que quiere votar a Pixotto? Pues sin admiración, bote espacio 10. ¿No? Que sería en este caso. Bueno. Vamos a volver a carreras. Se incorpora Tony en P8. Vale, bote 4. Muchas gracias, Tony. Ahí Tony. <ríe> y bueno, pues ahí vemos a Chelmi, que ya va ascendiendo otra vez de nuevo. P6, recordar que antes de, del cambio de neumáticos de la parada en boxes era eh, líder y aquí pues Tony que va a intentar alcanzar como sea a De Luca ojo que tiene detrás a Pedro Ramos que no es ningún no es moco de pavo ojo ojo ojo es que es que es que realmente en esta versión corta que creo que son tres kilómetros y medio me parece efectivamente o tres cuatrocientos Circuito muy corto con este con este tiempo de vuelta de 1.26 1.25 1.25 1.26 más bien. Eh, uf claro es que se encuentran todos. Marcos Fernández acaba de ser adelantado por Chelmi. es que Marcos lo siento pero tiene nada que hacer y, y terminando que va ya es cuarto y va a por a por José María Villegas ojo hay Marcos cómo se ha tirado madre mía qué locura ha levantado un poco el pie, recupera la cuarta posición. Chermi y Tony, que, que bueno, pues sigue ahí octavo, no, no consigue acercarse a De Luca, al italiano. Vamos a ver. Y Chermi, que ya tiene a tiro a Villegas, paralelo para estos dos pilotos, interior para Chermi. Tercera posición para el piloto argentino. Ahí le tenemos. Bueno, cubre muy bien el interior. Ahora en esta recta ya es toda para él. Esta es ya la que cierra el segundo sector. Y bueno. Pues nada, ahora tiene 14 segundos de diferencia con Benjamin chicac que tendrá que entrar ya. No creo que vaya a aguantar los nueve minutos que quedan el piloto bosneo. Bueno, pues ahí vemos. Que acaba de adelantar Tony a De Luca. Ojo que el italiano no le devuelva la jugada que tiene el interior. Pequeño contacto entre ambos pilotos. Le devuelve la jugada el italiano. Interior ahora para Tony. Vamos a ver cómo tracciona. Bueno, ha salido como una moto. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Qué brutal de verdad la salida! Vamos a ver la repetición. ¡Qué locura! Aquí veamos. Vamos a ver si vemos aquí la jugada. Aquí vemos cuando la adelantaba Tony, pero se hacía con el interior el piloto italiano. Volvía a adelantar, contacto entre ambos pilotos, se dirigían hacia la última horquilla. Y en esta horquilla, fijaros cómo tiene el interior Tony, cómo sale como una moto. Es que, que es brutal, se queda clavado el italiano. Realmente no es que sale como una moto Tony, sino que se queda clavado eh, De Luca, porque de hecho se le echa encima también eh, Pedro, Pedro Ramos, ¿no? que que Ya es, es P6, P7 Ramos. P6 es eh, Tony Santa Clara que que ya va por su siguiente objetivo, siguiente parada. Eh, Camaño, ahí lo vemos encima. Interior para Tony. Ojo que tienen delante a Marco Fernández. Esperemos que no entorpezca la lucha. Bueno, de momento, adelantamiento fácil. 2 por 1 de Tony. Riquísimo adelantamiento también. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, muy bien ahí. El gran ultra manager. Vamos a ver, vamos a ver si vemos la repetición de ese movimiento de cómo ha adelantado eh, a camaño y a Marco Fernández prácticamente la misma maniobra. habíamos cómo buscaba abrirse Tony, buscaba el paralelo, adelantaba a Camaño y a continuación en la curva que cerraba el segundo sector adelantaba a Marcos. Fernández. Bueno, pues Tony ya es cuarto, Chermi 3, pues de momento Tony está minimizando daños, eh. Aún quedan 7 minutos, todavía puede alcanzar desde luego a este ritmo. Chermi eh, caza al P2, caza a Benjamin Chicac. Quedan 7 vueltas, hace nada estaba 16 segundos, ahora está 8. ¿Y Peixoto no ha entrado? Peixoto está ahí líder el tío. Tendrá que entrar pronto. Por cierto, es lockdown para... Raúl Coyote, ¿a ah, un slowdown o le falla una marcha? Puede ser, vale. Es como dice Tinker, quizás posiblemente el problema de, de Luca haya sido un slowdown y ha aprovechado para hacerlo ahí. Aunque yo hacerlo a la entrada una recta no me parece muy inteligente. Eso sería para hacer una curva, ¿no? Que va más despacio. Bienvenido Carlos Elena, bienvenido y gracias a dotiles por el follow y bienvenido al canal. Y bueno, vamos a ver, quedan. Seis minutillos, Raúl Coyote, vamos a ¿Cómo? enfocarle que está en lucha con Oniche, los dos clima Roselena, skin para 79, ponerlo a mí difícil, no saber cuál es cuál. Bueno, pues de momento Coyote es el de atrás, dos decimitas. Ahí tenemos a Coyote. Intentando auparse a la duodécima posición que ocupa el italiano Oniche. Vamos a ver la vista aérea. Bueno, Oniche la verdad que tapándole muy bien los huecos vamos raúl y no no sale más rápido raúl la verdad que está aumentando el diferencial con con Oniche. y por detrás tenemos a rob por delante perdón a rob y pedro ramos medio segundito, cuatro décimas rob se le está acercando bastante tres décimas dos y media bueno se dirigen hacia la recta previa a la curva freestyle Nombrada así en homenaje al gran Modes Games. Interior para Rob y bueno le hace ahí la jugada perfecta el lacito a Ramos y se hace se, se hace con esa sexta posición que vale su peso en oro. Siguiente parada de Luca un segundo y medio ojo que también de Ram, eh, Ramos no se va a rendir claro. Vamos a seguir aquí con estos que parece que traen salsita. Entonces traen traen su salsita y acompañamientos. Bueno, de momento, pues me he precipitado, parece que se mantiene un poco la cosa estable. Coyote que sigue en su lucha con Oniche con el italiano. Vamos a ver si Coyote de zona de carreras puede levantarle. Puede hacerse con la undécima posición. Que ostenta ahora mismo Oniche. Venga, vamos a poner lo que pida Ariel, los votos para votar. Ahí tenéis la encuesta, Ariel, toda tuya. Pero el... Si vas a votar a Tony, eh, me tienes que hacer un ingreso de de 50 eh, dólares o euros, lo que tú prefieras. Vale, es que los 50 euros es la tarifa plana de toda la vida de... De... de Tony. Hoy nada de cacahuetes, me parece bien, mira. Me parece bien, aunque te voy a decir una cosa bien, Viendo la segunda manga que está haciendo Peixoto, oye Luis, pues igual se merece igual se merece Que le voten Vale Bueno Ariel, ¿tienes clara ya a quién vas a votar? Quito, quito la encuesta, la quito un momentito Que quedan tres minutitos y me gustaría acabar el limpio Si hace falta se si hace falta la voy a poner Bueno, pues Peisoto cuando quedan? Tres minutos y medio de, de carrera. Ah, ¿quiere votar a Chermi? Pues Chermi es el 4. Y Luis es el 10. Bueno, wow, wow, bueno, bueno, bueno. Segundo, claro, y te extraña. Tome, tome, no, a mí no, a mí no me extraña nada. Vamos a verlo. Bueno, vamos al lío. Pues efectivamente, vamos a... a hay a Cherby, más de 15 segundos de diferencia con Peixoto. Recordar que es que Luis no ha entrado. ¿Podrá aguantar Luis los neumáticos, tío? O sea, esto, esto, esto va a estar muy bien, muy rico, ¿eh? Esto que son 2.49. Esto es a 1.25. Pues dos vueltas, tres vueltas. Esta y dos más. Esta y dos más. Bueno, si aguanta Peixoto es para poner una medalla. Si aguanta Luis es para poner una medalla. Bueno, bueno, bueno. Todo el mundo ha entrado, incluso los pilotos que mejor conservan. Pero bueno, parece que que se, que se está aquí jugando jugando las cartas, Luis. Está echándose un órdago y como le salga se lleva se va a llevar la victoria, ¿eh? Como se bueno bueno puede ser increíble. Estrategias diferentes, sí señor. Bueno ahí ahí eso es lo interesante, lo sé, ¿no? El los equipos. Bueno, señores, dos minutos, dos vueltecitas, dos vueltecitas para que demuestre Luis cómo ha cuidado los neumáticos durante esta media hora. Bueno, bueno, increíble. Tony, ¿a cuánto está de de Chermi? Ah, uff, casi cinco segundos, pues en el casi. Cinco segundos entre Zekiel Cheminando y Tony Santa Clara, Ultramanager y Chermi. Ups, no lo veo, no lo veo. Vote 10. Muchas gracias por el voto. Ariel, Rob Rob, luchando con De Luca, ojo que tiene detrás a Pero Ramos, que no consigue despegarse de él. Esto es de Luis, yo creo que sí, si no pasa nada, si no pincha no revienta. De eh, Million, bienvenido, Mr. De Million. Y cuando queda un minuto con dos, vamos a ver. No parece que esté sufriendo Luis, ¿no? No no, no parece... 8%, 8 de ruedas, joder. De ruedas. 8% pues llega. 8% pues llega. 8%, ya te digo yo que sí. Gracias por el follow, por cierto. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Con, con Luis, como nos está sorprendiendo. En esta... Segunda manga. Gracias fan. Fan F122 por el follow. Y nos vamos a quedar con Luis. Le vamos a poner. La cámara subjetiva. ¿Por qué? Porque se la merece. ¿Qué circuito es? Eh, fan, es Lausitzring. Ring. Lousy Ring. En el circuito aparece con la publicidad que es Decra. Pero es Lausitzring. Ring. Mira, te voy a poner en un momentito. La, la información del evento. Ahí lo tienes abajo. ¡Ahí bueno! Bueno, victoria para Luis. Segunda posición para Germinando. Grandísimo, grandísimo resultado de, de Luis Pesotto. Enhorabuena desde aquí a Luis. Sí, señor. Mil dieces. Segunda posición para chermi Tercero, Tony Santa Clara. Cuarto, Alessandro De Luca. Ahí van entrando Rob Rob. Que ojo. Luchando con De Luca. Espérate que esto de cuarto. Bueno, sí, sí, va a ser cuarto. Entonces me sorprende lo de porque antes de la parada de boxetón el pisoto le estaba comiendo terreno, como si fuera al contrario. Bueno, esto al final es que si, si, si eres capaz de manejar bien los decastes, pues oye. Bueno, pues esto, esto es lo que nos ha deparado esta segunda manga. Volvemos con la encuesta. Si no habéis votado, estáis a tiempo. Votar al, al, al mejor piloto, en vuestra opinión, hoy, en pista. Ha estado muy bien, muy, muy, muy, muy bien esta, esta segunda manga. De nuevo, las estrategias han sido clave. Como Luis ha jugado la carta de, de cuidar los neumáticos y no entrar a cambiar. Y ha sido decisiva, ¿eh? Ha sido decisiva, de luego brutal, brutal, brutal. Y bueno, vamos. ¿Quién ganó la primera? La primera la ganó chermi claro. Pero como siempre, con, no sé, 8 segundos, no lo sé. Como siempre. Buenas, Rubén, bienvenido. Bueno, pues nada, vamos a cerrar las votaciones, si os parece, ¿no? Vamos a ver qué, qué ha salido. Y ahí tenéis: empate como piloto del día entre Terminando y Luis Pesoto con dos votos cada uno. Y, es, y, y realmente es justo porque cada uno ha ganado una carrera, aunque para mí tiene más valor la de, la de Luis por la estrategia. Un voto para Diego Troitas, otro para Pedro Ramos, que también ha hecho una grandísima primera manga, quedó segundo. Y tercero, el Ultra Manager, 17 puntos. Gracias Rubén. Pues nada, la semana que viene estamos en Watkins Glens y a la siguiente, recordad que es Macao. En cuanto a retransmisiones, este domingo retransmitimos... Los F4 de los Mazazos, el domingo por la. no sé si era, me parece que será a las 8 o así, ya lo avisaré en el, en el en Twitch. Y es en Watkins Glens con los F4. Y nada, y recordar. Me acabo de la muerte, vamos a verlo. Y, y nada, recordar que, que como decía, eh, abrimos inscripciones de la nueva Open Series con los BMW M6 de GT3. Eh, el viernes 7 es el test en Laguna Seca. Animaros a, a hacer el test y si os gusta, os inscribís. La primera prueba es el día 14, viernes 14 a las 10 y media en Hockenheim. Pues ahí tenéis el resultado de la segunda carrera: Luis Pesoto ganador, P2 para terminando y cierra el podio. Santa Clara que no se despega del podio, el muy cabrón. De Luca, cuarto, Rob, quinto, P6 para, eh, para Ramos, P7. Troitas, octava posición, Jorge Hernández, noveno, Coyote, décimo, Oniche, décimo, Camaño, 12 Guillén yorka que me alegro mucho porque ya es un buen resultado para él, Orca García también un buen resultado, P13, Benjamín Chica, 14 Portugués Núñez, 15 16 Marco Fernández, 17 Villegas y cierra la clasificación, décimo, octava posición, Macteo Muquieto. Muy bien, oh, por cierto, bienvenido, Tony, la vuelta rápida de Chermi, ahí lo tiene, sí, señor, vuelta rápida para Chermi, y nada, pues señores, esto es lo que ha dado de hoy, esta, esta cuarta ronda de la Fanny Cup, la semana que viene nos vemos en Watkins Glen, a la siguiente en Macao, y recordaros que este domingo, como digo, retransmisión aquí, eh, de, de la carrera de los mazazos, con los F4, en Walking Glen, que promete estar muy muy muy interesante. Y nada, nos vemos en pista.